Este año, nuestra asociación organiza el 13 Congreso Nacional de HHT en Valencia. En él van a participar expertos en nuestra enfermedad. A continuación, tenéis la relación de los ponentes que van a participar. Si no podéis asistir presencialmente, podéis inscribiros para seguir todas las intervenciones a través de la plataforma Zoom, hasta el día 2 de junio, copiando el QR que se muestra al final del vídeo. Os animamos a participar.